Bienvenidos una vez más al Día el Informativo de la Televisión Universitaria. Aquí arrancando una nueva jornada, lunes 24 de octubre. Estamos con toda la info universitaria, las, los eventos que se vienen ya para eh, fines de octubre, comienzos de noviembre. Así que vamos a contarte todo hoy eh, en cuanto a lo que es Jornada Regional de Emprendedurismo se va a realizar esta, este, este, esta segunda edición de la Facultad de Ciencias Económicas que organiza eh, desde el PATEC, el Parque de Apoyo Tecnológico, eh, también tiene que ver con la vinculación con el medio y de acá sale lo que es el programa de emprendedurismo la, el apoyo para las microempresas, los microemprendedores y todo lo que tiene que ver, que ver con el ecosistema de emprendedores. Así que vamos a estar charlando sobre ese tema y sobre la segunda jornada regional de emprendedurismo entonces. Por otro lado vamos a hablar acerca de eh, la escuela de enfermería porque se viene la jornada del graduado en enfermería. Van a estar realizando el próximo lunes 31 de octubre para cerrar el mes, todo lo que tiene que ver con las actividades de esta escuela, unidad académica, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, así que vamos a estar charlando sobre ese tema también. Y otros temas que vamos a ir compartiendo en la jornada de hoy, así que quédate, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Continuamos aquí en el informativo al día y vamos a hablar ahora, como les adelanté en la apertura, de la segunda jornada regional de emprendedurismo que ya se viene y esto se da en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas de acá de la UNAM. Y para hablar sobre el tema la tenemos hoy a Celia Ramírez, ella es estudiante de licenciatura en Administración de Empresa y vamos a hablar un poquito acerca de las características de esta jornada que ya se viene entonces. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, ¿todo bien? Bueno, gracias por tu tiempo. Gracias. Eh, gracias por el espacio, primero. Y bueno, vinimos acá a, a invitarlos a todos a la segunda jornada regional de emprendedurismo que se va a realizar este jueves 27 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM. Va uh -huh. a tener un horario de 14 a 18 horas. Comenta un poquito cómo son las características de esta, de esta jornada, a quién va dirigido. Bueno, esta jornada eh, vamos a tener dos espacios. En el primero vamos a tener en el aula magna una serie de charlas con disertantes eh, que van a tocar y van a hablar de temas muy actuales, muy innovadores para eh, el sector emprendedor. Y también vamos a contar con una mesa de emprendedores en donde van a participar emprendedores locales y van a, a hablar sobre su emprendimiento, van a contar sus experiencias y también compartir conocimientos. Uh -huh. La idea es poder generar ¿no es cierto? un ambiente de, de interacción, poder, eh, poder que los eh, invitados, los que participen en la jornada, eh, tengan eh, una buena experiencia y puedan eh, recibir conocimientos ¿no y compartir eh, el momento. Uh -huh. Después, eh, por otro lado, vamos a tener en el hall central eh, unas eh, mesas de asistencia técnica y financiera en donde van a participar organismos como el Fondo de Crédito de misiones la Cámara de Comercio, va a, va a estar en Incubas también. Eh, una, muchos organismos que van a, a tener el fin de poder asesorar, ayudar y que los emprendedores se puedan acercar para poder buscar información uh -huh. o eh, poder sacarse alguna duda que tengan en concreto. Uh -huh. Eh, bueno, vos como estudiante, me imagino que te sirven todas las experiencias que van contando, cómo se van moviendo en este ecosistema emprendedor también, ¿no? Eso como algo que aporta a tu carrera. Claramente, sí. Como estudiante, la verdad que eh, pertenecer al equipo de incubas es muy enriquecedor uh -huh. porque más allá de las jornadas eh, que estuvimos organizando, también nosotros asesoramos a emprendedores, ¿no es cierto? Y la verdad que... la la interacción que uno puede que uno llega a tener con, con la realidad uh -huh. es, es muy gratificante para uh -huh. uno como estudiante, ¿no? Claro. Celia, contanos un poquito brevemente de qué se trata Incubas, qué es... Incubas es eh, una incubadora de emprendimientos de base social, uh -huh. forma parte del programa de emprendimientos, que también forma parte de una red de incubadoras de acá de Misiones y lo que nosotros hacemos como Incubas es asesorar al emprendedor no es cierto en una serie eh, máximo de tres reuniones en las necesidades que tenga el emprendedor uh -huh. ya sea eh, en materia de técnica en materia de costos en materia de plan de negocios uh -huh. poder eh, guiarlo no es cierto ya sea al principio de un emprendimiento con su idea o si ya tiene un emprendimiento en marcha uh -huh. eh, digo en este contexto tan eh tan desigual, si se quiere, y también de, de inflación y de muchas variables, ¿no? Que son como barreras para tener una economía bien desarrollada. Digo, el, el emprendimiento hoy en día eh, es rituable, eh, bueno, depende mucho también del, del negocio y de lo que se lleva adelante, ¿no? Pero, ¿cómo se ve eso a nivel general? Bueno, eh, a nivel general se podría decir que eh, más allá de los factores, ¿no es cierto?, y las variables uh -huh. inflacionarias, yo creo que sí. Creemos que si un emprendimiento eh, es una buena idea con una buena base, puede, puede funcionar. Uh -huh. eh, hoy en día, encima, hay que estar constantemente innovándose, capacitándose para poder eh, competir en el mercado porque sí. hay mucha competencia también, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Y con, con respecto a estas jornadas, eh, bueno, ya se hizo la primera edición este año también, ¿cómo, cómo se organizan y cuál es la dinámica de trabajo? El, bueno, en ¿como equipo decís claro, o...? Claro, eh, a lo largo de, todo, de todas estas horas de 14 a 18, ¿no? Que, que, ¿Cómo se desarrollan? ¿Con mesas? con ¿Cómo es? No, en el, eh, o sea, en el aula magna, ¿no es cierto?, vamos a, a tener ahí la serie de charlas mm. y eh, las personas que quieran participar se pueden inscribir a través de un formulario que está a través de la página de Instagram de Incubas, ¿no es uh -huh. cierto?, y eh, ahí van a estar las disertaciones, nosotros como equipo también vamos a estar eh, ante cualquier duda que pueda surgir, incluso guiándolos también desde el comienzo, ¿no es uh -huh. cierto?, a, eh, hacia qué, qué están buscando, qué necesitan, y de acuerdo a eso, eh, estamos ahí, vamos a estar presentes. Uh -huh. eh, ustedes son como asesores, ¿no?, de, de, de todos los emprendimientos, digo, eh, vos estuviste en la edición anterior. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo resultó con los emprendedores? ¿Cuáles fueron por ahí las preguntas más frecuentes que les hacían? Bueno, en realidad, en la primera jornada fue de mucho éxito uh -huh. para nosotros. La verdad que nos impactó la cantidad de emprendedores que participaron de la jornada. Y estuvimos muy contentos por la participación. Sí. Y la idea de las jornadas ¿no es cierto?, es poder transmitirle a los, eh, a los que participan uh -huh. Una, un conocimiento extra puede ser un conocimiento que ya, ya tienen o que necesitan reforzar, y también herramientas, ¿no es uh -huh. cierto? Porque más allá de las jornadas también eh, hay que seguir capacitándose, es como una base que nosotros le damos un panorama claro. para que puedan seguir eh, capacitándose, si, eh, sigan, ¿no es cierto?, buscando uh -huh. otros medios y, uh -huh. y seguir en ese camino de crecimiento. Uh -huh. Y por ahí los emprendimientos que, con los que venían, eh, digo, variada naturaleza, ¿no? Uh -huh. Pero ¿algunos eh, más frecuentes que otros? En ramas decís, en la ramas verdad que es, muy, tipos, sí, ¿sí? es muy variado. Muy variado. Eh, vienen emprendedores de, con muchas ideas, o sea, diferentes ramas, y a todos eh, los tratamos de ayudar de igual manera, y en lo que esté a nuestro alcance también, ¿no es cierto? Claro. Pero um, sí, eh, la idea, o sea, ellos vienen, eh, con nosotros, nosotros uh -huh. lo asesoramos en la materia en que necesitan y, uh -huh. y ahí. Uh -huh. Recordarnos la fecha y la página donde se puede inscribir. Sí, es este jueves 27, a partir de las 14 horas hasta las 18, en la Facultad de Ciencias Económicas, de manera presencial. Mediante de streaming de la página del Patec, vamos a estar, Patec FC, van a, a, a estar transmitiendo también en vivo lo que, uh -huh. son la jornada, eh, lo que es la jornada, y se pueden inscribir a través de un formulario que está en nuestra página de Instagram, como en CUBAS Y, y bueno, en el día de la jornada también se pueden acercar, eh, uh -huh. también los vamos a inscribir, así que eso no es problema. Uh -huh. eh, ¿Cómo articulan con, con los docentes eh, esta, esta jornada? Porque es una jornada extraordinaria dentro de lo que son las actividades, ¿no? En general. Sí. ¿Cómo están con eso también? Eh, bien la verdad que o sea los espacios eh, ya lo teníamos predeterminados así uh -huh. que eh, durante la jornada de estudiantil digamos no no afectaría <risa> pero eh, eh, lo, con los docentes todo bien uh -huh. bueno Celia eh, no sé si quieres agregar algo más pero bueno ojalá que, que se sumen como se sumaron en la primera jornada que es muy interesante y es un rédito también para, para todos sí la verdad que sí espero que, que, que se sumen que vengan que eh, todo lo que van a vivir ahí va a aportar a, al crecimiento, que eso es lo, ese es el fin. Bueno, muchas gracias, Elena. No, muchas gracias a vos. Bueno, compartimos una pausa. Eh, recordad que podés ingresar en la página transmedia.unam.gov.ar eh, con streaming. Nos ves en vivo en este espacio informativo. Ya volvemos. de la televisión universitaria y vamos a charlar ahora con Arnaldo Romero, él es de la Escuela de Enfermería y vamos a tocar el tema de la, de la jornada del graduado en enfermería ¿Qué tanta importancia tiene esta área de los graduados? Eh, porque están en, en vínculo entre la universidad y el medio donde están desarrollando su actividad, su profesión. Así que, bueno, vamos a charlar un ratito con Arnaldo. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hola, buen día. Bien? Gracias por tu tiempo, Arnaldo. Sí. sí, no, de nada, por favor. Bueno, comentanos. Eh, cómo se vienen preparando para esta jornada del graduado y, y comentarnos brevemente también la importancia del graduado. ¿no? Sí, mira, eh, yo soy licenciado en la enfermería, hace el año pasado me recibí el licenciado y bueno, eh, este año la dirección me convocó para poder pues, trabajar desde la Secretaría de Graduados y me parece muy importante para nosotros que salimos de la universidad y después y nos queremos seguir capacitándonos. No, no tenemos un lugar donde encontrar otro espacio de, de capacitación como puede ser un curso, una diplomatura, una especialidad, una maestría, un doctorado, ¿por qué no? Y bueno, esta nueva gestión se está pensando en esto en, uh -huh. en traer algo o crear algo, ya o sea, hay proyectos que se están armando justamente para el año que viene, sobre alguna diplomatura, y como especialidad para nuestra carrera. Entonces, bueno, la idea de esta jornada es para que, para graduados justamente y convocamos, estamos trayendo eh, un referente de, de nuestra área de enfermería, uh -huh. se llama José Jerez Magister que es un, un gran referente, fue dos años de la presidente dos años de la Federación Argentina de Enfermería, uh -huh. fue cuatro años presidente de la Federación Panamericana en así que tiene una trayectoria increíble. Él creó eh, un posgrado en la Universidad de Salvador, así que es un gran referente en donde nos puede hablar muy bien cómo cómo seguir estando en el área de, de capacitaciones y para que el piensen piense que una vez que sale de, de la universidad no hay un espacio donde donde claro. se pueda seguir trabajando o capacitándose. Uh -huh. Arnaldo, actualmente, ¿qué tipo de especializaciones tienen los gradu cuentan los graduados de enfermería hoy en la UNAM? En la, en la universidad, desde la Escuela de Enfermería, hay una especialidad tipo residencia, ¿no es cierto? Pero bueno, hay un, varias áreas interesantes para trabajar. Y bueno, la, la idea es especializarse en la parte de gestión, que es lo que más abarca a nivel, a nivel de rasgo, que es la gestión donde... De la dirección, sobre eh, la coordinación de las áreas, de distintas áreas, ¿no es cierto? Y nosotros somos mm, unas profesiones donde trabaja, por ahí no se nota tanto, pero sí tenemos mu muchísimas áreas donde falta capacitación en la parte de, de la terapia intensiva, de emergencia, la gente que trabaja en los CAP, eh, sobre la, la capacitación, porque no todos sabemos de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, la cuestión es, es un amplio laburo para empezar a traer este tipo de especializaciones. Uh -huh. que, lo cierto es que las grandes ciudades ya, ya cuentan con esto, pero, bueno, nosotros queremos ah, llegar a eso, a que, que, que el graduado de enfermería de Misiones tenga un espacio, porque pues, así también olvida la gente del interior. La gente del interior también es muy abandonada en ese uh -huh. sentido de de la falta de capacitación, pero bueno, eh, yo creo que esta pandemia, lo positivo de esta pandemia trajo a acelerar estas cuestiones de la del internet y de la capacitación online, que se habilitaron muchas cosas online y bueno, pero la, no, nuestra producción es, es más práctico que teórico, ¿no? Entonces, por ahí trae esas capacitaciones que, que a nosotros en las distintas áreas no, nos hace falta. Uh -huh. Arnaldo, ¿cómo, es, ¿cómo está la situación hoy de los enfermeros en la provincia? Porque sabemos que hay faltantes, también eh, la cuestión de la, de la formación, de la capacitación. Eh, bueno, en provincial eh, hay distintas áreas y bueno, cada vez que se fueron habilitando la, los hospitales nuevos, ¿no es cierto? En este caso nos, a nosotros nos toca desposar a, a, a, el hospital Marciana, que son los grandes referentes. Después tenemos San Vicente, El Dorado, que se fueron habitando a poco y bueno, siempre hay faltantes de enfermeros y en las distintas áreas. Y bueno, obviamente que con estas cuestiones de, de la parte económica, ¿no es cierto?, hace que, que el enfermero que viene, el estudiante que viene a estudiar enfermería o la licenciatura del interior, venga y se termina quedando embosada, ¿no?, porque siempre la, la gran área de trabajo es bastante imposta eh, más que nada, porque como va ser la, la capital mayor, ma, mayor ciudad, no tenéis Y ahora hay más instituciones ¿sí? eh, de atención, porque tenemos un sanatorias grande, y bueno, eh, los personas terminan trabajando, haciendo doble jornada ¿sí? de trabajo. Y bueno, les iba por ahí en algún momento a empezar a trabajar sobre estas áreas para que el enfermero eh, tenga un solo trabajo y no dos, para poder ¿sí? vivir, ¿no? ¿sí? Y el tema de la vinculación eh, entre los, los que se gradúan y los que están en contacto de vuelta con la universidad, digo porque cada uno va haciendo su recorrido, su camino a partir de que se gradúa y, y bueno, muchos no vuelven a estar en contacto un, otra vez con la, con la universidad. ¿Cómo está ese tema también? ¿Y cómo está el área de graduados hoy? ¿Cómo se fortalece y se construye el área de graduados de la Escuela de Enfermería de la UNAM? Y, mira, yo hace poco... Te vuelvo a repetir, hace poco estoy dentro de la Secretaría de graduado, uh -huh. y bueno, voy a empezar a convocar nuevamente justamente la, a la gente que está abandonada, que está afuera, he contactado a gente que, que está haciendo otro tipo de capacitaciones, pero traen las capacitaciones desde afuera, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, convocar a esa gente para incentivar eh, a otros colegas de mi promoción que están haciendo distintas cosas en el interior, y, y bueno, es mira, hay un espacio acá donde nosotros podemos eh, decirme qué necesita si tiene algún proyecto o tener algún contacto de, de, de algo de tu área para que nosotros podamos, a través sí. de la universidad, hacer ese sí. tipo de capacitaciones, capacitaciones otras sí. a la universidad, ¿por qué no? Para que, que sea sí. más beneficioso no solamente para un grupo, sino para la mayoría de los, de, de los enfermeros que trabajan en, la, en las distintas áreas. Claro. Entonces... La idea de la vinculación es esto Hoy en día tenemos el contacto con la el departamento de enfermería, del parque de, sal, de la salud, del hospital, mm. y bueno y así con los distintos jefes de, de, de zonas, ¿no es cierto?, de los distintos departamentos de enfermería, de los distintos hospitales. Y obviamente que cuando vos convocas o preguntas empiezan a aparecer las, las distintas dificultades y, la, y, y, y todo el amplio... Respecto de, de, de las distintas capacitaciones que cada uno quiere traer. Claro. Entonces, bueno, tratar de hacer lo, lo más posible que, que la mayoría pueda, uh -huh. eh, las áreas más sensibles, por decirlo así, que es la que uh -huh. mayor enfermero necesita. Uh -huh. Entonces, bueno, debería empezar a trabajar desde así. Yo hace poco, hace ahora, en, a partir de agosto, más o menos, eh, me convocaron a trabajar en esta secretaría. Que, Estamos arrancando con esta jornada del Ajá. día de graduado para que, invitando a todos los enfermeros para que vean, de que empezamos a trabajar desde ahí, para sí. que bueno, estamos con las puertas abiertas y ansiosos de que, de que todos no, no, nos invite, no, nos convoquen, nos inviten a participar o y sí, mirá tengo este proyecto, ¿qué podemos hacer? Y bueno, la idea es trabajarlo desde ahí con, con la dirección de la sí. escuela de de Ávalo José Luis, que es el director no, el de la director, Escuela Famería, bueno, sí. el nuevo director, sí, uh -huh. sí, bueno. Arnaldo, eh, eh, recordanos, sí. Eh, recorda, eh, recordanos, el día, la hora y, y cómo pueden hacer para acercarse, tienen que inscribirse previamente para esta jornada. Hay una preinscripción, eh, nosotros desde, desde el Instagram de la Secretaría de graduados estamos publicando la el, el link de la preinscripción, que más que nada es para saber más o menos la cantidad de gente que se hace. Y es el, el lunes 31, la semana que viene, el próximo lunes, a partir de las ocho y media, hasta las 12 más o menos, una, poner. Y bueno, escuela? y ahí vamos ¿En la, en la escuela de enfermería, en el auditorio de la escuela de enfermería. Bien. Sí, y ahí vamos a estar nombrando a algunos enfermeros destacados del año, y bueno, estamos también trabajando en eso, por lo menos destacar a los... Algunos que, que sobresalen, ¿no es cierto?, en su trabajo, en su día a día, que van colaborando con no solamente con sus colegas, sino con la sociedad. Bien, perfecto. Te agradecemos un montón, Arnaldo, por tu tiempo y bueno, que sea un éxito. Sí, yo, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y hacerla la, eh, difundir en nuestra jornada. Dale, muchas gracias, un abrazo. Sí, gracias, saludos, chao, chao, buena semana. Bueno, estábamos hablando con Arnaldo entonces de la Escuela de Enfermería, graduado la licenciado en Enfermería. Nos comentaba sobre esta jornada importante para, eh, sobre todo, convocar a los enfermeros, licenciados, técnicos que trabajan en otros puntos de la provincia o en otros puntos del país también, porque qué no, eh, acercarlos a esta oficina de graduados eh, para abordar los distintos temas que los eh, concierne, sobre todo con esta, con esta profesión. Vamos a compartir una pausa nuevamente aquí en Al y ya volamos. Estamos de regreso aquí en Al Día, el informativo, y vamos a compartir ahora una nota que tiene que ver con el segmento Volver a la Naturaleza, material que nos envía Juan Carlos Furlan, y así lo compartimos. Eso que están viendo es lo que se conoce en la provincia de Misiones como capuera. Se le designa ese nombre a esos sectores de nuestra chacra que simplemente están abandonados y donde la naturaleza comienza a recobrar lentamente la biodiversidad y empieza a restaurarse. Eso es a lo que en misiones se le llama capuera. Pero esto que están observando acá es una huerta una huerta agroecológica, una huerta no convencional. Las huertas, mis amigos, es decir, estos espacios donde destinamos para producir nuestros alimentos, para el consumo o para la comercialización, vienen siendo fruto de muchísimo debate en las últimas décadas ya que solamente a través de prácticas que hoy son convencionales como el uso de veneno y el manejo en monocultivos han sido estas prácticas las que se han instalado y lo que han generado este enorme deterioro en la salud de los seres humanos y una enorme escasez incluso porque como saben estos sistemas que nos impuso el agronegocio han deteriorado muchísimo el suelo. La pregunta que surge inmediatamente entonces es cómo se restauran esos suelos, cómo nosotros podemos volver a devolverle vida a estos espacios, cómo lograr que la naturaleza recupere toda su potencia. Recordemos también, mis amigos, que de la potencia del suelo se obtiene la potencia de los alimentos, alimentos que nosotros vamos a ingerir. Cuanto más débil están nuestros suelos, más débil es el conjunto de nutrientes que los alimentos nos pueden brindar. Entonces, así como ustedes han podido ver hace un instante qué es una capuera, en la agroecología buscamos simplemente imitar los procesos, que son propios de la naturaleza, procesos de restauración y de biodiversidad. Estamos mal educados a creer que cuando encontramos algún insecto en nuestras huertas, la solución lógica e inmediata es la de aplicar veneno, lo cual es increíblemente estúpido, mis amigos, porque cuando encontramos algún insecto o, a, o algún conjunto de ellos en nuestros huertos, Solamente nos está ofreciendo un indicativo, una señal. Hay en este momento en la provincia de Misiones un fenómeno que tiene que ver con la aparición masiva de hormigas mineras. Y hay un, una voraz demanda de productos eh, clorados y fluorados increíblemente venenosos que están saturando las agroveterinarias, dado que es tanta la demanda que no se está dando abasto en la venta de estos venenos. De la noche a la mañana apareció en misiones, en los cultivos, la hormiga minera de manera masiva. La respuesta que nos brinda el agronegocio es el veneno. Sin embargo, desde la agroecología, nosotros proponemos que no maten al mensajero. Lo que estamos observando con la aparición de estas hormigas mineras de forma masiva, es una señal de la naturaleza de que se vienen periodos climáticos bastante dificultosos. La hormiga lo sabe y se está simplemente preparando para eso. Es muy importante, mis amigos, no solamente replicar los modelos de biodiversidad que nos ofrece la naturaleza, asociando cultivos, plantando aromáticas, flores, restaurando los suelos y haciendo cubiertas de biomasa vegetal, sino que ese proceso de imitar la naturaleza también tiene mucho que ver con saber observar las señales que existen en esa misma naturaleza. Hoy, una de esas señales es la de la hormiga minera. Un mensajero que nos está hablando de algo que, de alguna u otra manera, ya ha sabido llegar a nuestros oídos. El fenómeno de la niña. Que es un fenómeno de sequía, originado en el Pacífico Ecuatorial por el incremento de los vientos alisios que... Bueno, están secando el continente. En este sentido es fundamental ratificar el tránsito hacia la agroecología. Este huerto que hoy están viendo es en gran medida fruto de todas las lluvias que hemos tenido en octubre. Sin embargo, ha sido también el resultado... ...de haber llegado a octubre haciendo los deberes... ...porque previo a octubre, mis amigos... ...las lluvias han sido muy escasas. Se nos viene noviembre... ...y el Servicio Meteorológico Nacional nos habla... ...de elevadas temperaturas sumadas a... Eh, ...humedad atmosférica relativa muy baja. Un cóctel que ya hemos visto... ...en diciembre, enero pasado donde la suma de estos dos factores, es decir, la falta de lluvia y las elevadas temperaturas, desencadenaron los incendios y la catástrofe ambiental en la que derivó. Hoy esa catástrofe está siendo mostrada por la naturaleza a través de la mensajera hormiga minera que nos está diciendo, preparemos no, no maten al mensajero observen la naturaleza, comprendan el mensaje. El mensaje de la naturaleza hoy es, preparémonos con cubiertas de biomasa vegetal, con manejo de vertiente, preparémonos cuidando, cuidando el agua, cuidando nuestros cultivos, preparémonos siendo resilientes. El cambio climático vino para quedarse, mis amigos. Imitemos la naturaleza y hagamos estos bosques comestibles y desde ahí acompañados, acompasados por la hermana tierra y sus caprichos, ver de qué manera vamos avanzando en este tránsito hacia una humanidad distinta, en la que una sociedad verdaderamente orgánica sea una realidad para todos. Estamos acá compartiendo entonces la, el material que nos ha enviado Juan Carlos Furlán del segmento Volver a la Naturaleza. Como siempre, agradecemos por los aportes. Vamos a ir ahora a una pausa y ya volvemos con más aquí en Al día. aquí en el informativo al día por la televisión universitaria y ahora vamos a compartir la jornada que tuvo que ver con la presentación de los Juegos Universitarios de Misioneros, la segunda edición y vamos a compartir de qué se trata y los protagonistas. Bueno, Tuti, contanos para los que no saben, ¿qué es esto de los UMI? ¿De qué se trata? Es la segunda edición de los Juegos Universitarios Misioneros, ¿no? en donde participan, obviamente, todas las facultades de nuestra universidad. También participan instituciones de educación superior de la provincia, como universidades privadas y estatales. O sea que tenemos un casi 10 días de, de un evento deportivo importante para el desarrollo y el crecimiento del deporte universitario. Bien. Eh... ¿Cuántas actividades vamos a encontrar y cuántos participantes más o menos esperan que, que, que estén participando? Tenemos 16 disciplinas, en femenino y masculino, ¿no? tenemos igualdad de género, y tenemos eh, casi 2.000 estudiantes participando en este evento, que comenzamos el día de mañana acá en Posadas y termina el día sábado. ¿no? Acá vamos a llevar a cabo voleibol femenino, masculino, fútbol de salón femenino, masculino y ajedrez. Seguimos el día domingo en la ciudad del Dorado, ...con rugby y atletismo... ...después martes y miércoles con básquetbol... ...femenino y masculino... ...y jueves, viernes y sábado... ...vamos a la ciudad de Oberá... ...en donde vamos a desarrollar... Eh, ...fútbol de campo... ...tenis de mesa y paddle ...y handball. ¿Cuáles son los principales desafíos... Que, ...que seguramente enfrentan en esta segunda edición? Digo, ya eh, habiendo tenido la primera... ...me imagino que ya hicieron una experiencia... ...y ahora uno siempre quiere mejorar, ¿no? Seguro... Diríamos, nosotros prácticamente le cambiamos denominación, ¿no es cierto? Antes eramos, eran los interfacultades que ya estábamos llegando a la edición número 40, pero esta, eh, en la medida que fueron pasando los años quisimos seguir en este crecimiento y entonces eh, también modificamos el nombre y eso nos permitió invitar a otras instituciones de la provincia, ¿no? Así que desafíos son muchos, ¿no? Mayor responsabilidad, mayor compromiso pero por otro lado, un, una caricia al alma por la participación de los estudiantes que realmente tienen muchísimas ganas y convengamos que el deporte es un derecho y a tal punto nosotros vamos, vamos en ese camino, ¿no es cierto? Ahora desde el punto personal, una pregunta personal, ¿a, dónde, a qué deporte vos le ponés una ficha en esta edición que vos decís la atención a esto que va a estar bueno? Fútbol de salón, ¿no? Fútbol de salón y fútbol de campo son las dos disciplinas que por características siempre han sobresalido dentro de los juegos, ¿no? y, y se sigue manteniendo el mismo nivel. Generalmente todo lo que es deporte siempre se trata de, de congeniar, de que los alumnos puedan interactuar, conocerse, y más que nada compartir y divertirse dentro de un marco lúdico deportivo. Eh, los desafíos que afrontamos acá en la dirección de deporte siempre es, eh, más que nada el inicio que es armado a la lista de buena fe eso lleva a, a organizar todo con la parte del seguro transporte y la eh, alojamiento y los lugares de, en donde se van a realizar los eventos deportivos una vez que eso está logrado ya nada más que es el disfrute de, del alumno ya en el deporte en sí y en la competición eh, me imagino que siempre que hay deporte hay competencia no eh, Ahí en ese punto, ¿dónde pasa la competencia? ¿Dónde pasa lo lúdico? ¿Dónde notas vos que por a veces se pica, como se dice? no? Exactamente, bueno, lo lúdico deportivo nada más que es un, una frase, ¿no es cierto? Porque llegado el momento, una vez que pita el árbitro, la competencia ya entra en el y se apodera de cada uno de, de los participantes, ¿no es cierto? Y, y sí, verdaderamente es muy competitivo todos los deportes y, y eso también es lo bueno, lo que le da la esencia a estos Juegos. ¿Hoy ya están cerradas las inscripciones o se pueden seguir sumando gente? Hoy ya están cerradas las inscripciones justamente por, por el tema de, de que hay que pasar con tiempo al, al seguro y hay que organizar con tiempo el tema del transporte. Bueno, acá en este caso lo que me toca a mí es el área de voleibol femenino eh, en el instituto, en el ex instituto del deporte. Y la verdad que justo le mencionaba a los, al resto de los profesores que, a diferencia del masculino, eh, tenemos eh, un inicio de la jornada desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Eso significa que es un grupo importante de, de la universidad que va a participar y con el resto de las invitaciones a nivel posadas, ¿no? Eh, para participar. Así que me parece que, que, que llamó la atención que la idea es fomentar eh, la práctica de este deporte, que la, otras universidades se puedan sumar y así fomentar un deporte sano, competitivo eh, y ni hablar de promocionar la actividad física. Lo ves reflejado en la, en la inscripción, digo, porque tenés muchos chicos, pero se ve mucha gente jugando al volei, a mí me llama la atención en las calles y demás. ¿Por, por qué crees que sea eso? Porque tampoco es un deporte que tenga mucho... Eh, bueno, hay un exponente claro hoy del, del volei, como fue en otra vez, por por demás, ¿no? Pero hay una explosión del volei. Sí, yo creo que es eh, la accesibilidad más, más rápida, digamos. Necesitamos una red, una pelota. O si no tenemos una pelota, bueno, la, la inventamos con algún recurso, eh, no convencional, como lo decimos nosotros, pero es más fácil llegar, eh, eh, se junta de alguna manera más rápido, Seis jugadores. Eh, en este caso, por ejemplo, yo estoy los días martes en el Itapúa y tengo masculino y femenino y llegan a, desde las 9 de, la de, de la noche hasta las 11 y está repleto. O sea, me faltan manos para, para, para generar esto de que, de, de que todos participen, de que nadie se enoje. Eh, y yo creo que es eso, eh, porque una canchita lo podemos armar en el barrio, eh, ya venimos con una base también del secundario, entonces por ahí eso es más importante. Eh, el fútbol y el volei eh, como que van de la mano, son es la salida del deporte más rápido. Bueno, estamos de regreso y compartíamos de esta manera eh, la nota que tiene que ver con los juegos universitarios regionales que se, universitarios, perdón, que se están realizando. Eh, la presentación fue la semana pasada, así que estuvimos compartiendo cuáles eran las ideas y eh, de qué va estos juegos. Eh, para recordarte, simplemente antes de ir a la pausa, tenemos eh, disponibles las redes sociales donde nos podés seguir. Tenés Instagram, Facebook y el canal de YouTube. Nos encontrás como Unam Transmedia. Encontrás todos los contenidos, las entrevistas que quieras revivir, los fragmentos. Por ejemplo, en el Instagram compartimos los segmentos eh, de algunas notas eh, que tienen relevancia tanto en la sociedad o, o por ser... Eh, actividades de la Universidad Nacional de Misiones, así que súmate a esta comunidad de las redes sociales. Y también, por supuesto, la página transmedia.unam.edu.ar. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Estamos llegando al cierre de la edición de hoy de Al Día y compartimos de esta manera los contenidos que teníamos planificado para el día de hoy. Mañana nos reencontramos con más, con más info de la Universidad Nacional de Misiones, lo que ocurre en la sociedad. Así que acompáñanos mañana de 10 a 11 el espacio informativo de la televisión universitaria. ¿Dónde puedes encontrar? En eh, transmedia.unam.edu.ar la página web. Si no, Tenés disponibles los canales de televisión, eh, tenés Canal 4 Posadas, Canal 4 El Dorado, tenés la señal de eh, Somos Misiones, Giga Red también, Flow eh, y Canal 12 con el resumen semanal todos los domingos. Así que nos podés ver allí en las diferentes señales. Nos reencontramos mañana, que tengan una excelente jornada, pásenla muy bien y cuídense. Chau, chau.